41 días sin mi hijo, o sea, yo ya sentía ya que ya no podía más. Y el reencuentro de mi hijo también fue algo, algo que emocional, pero también triste, porque mi hijo no, no reaccionó como, un, como su madre, como... Como yo me imaginé que él iba a reaccionar al verme, él solo me volteó a ver, no lloró nada, solo me miraba a los ojos, solo me miraba y nunca me quitaba la mirada. También no, no fue fácil todo. Fue lindo encontrarme con él, pero también llegar con eso no.